Hacer con nosotros acá en de mañana llegamos al momento de la entrevista central en el Café Caliente, nuestro programa. Nos place recibir una comisión integrada por regidores y un abogado que le representa a raíz de una denuncia de supuesto desfalco que existe en la Junta Distrital de Senoví. Me refiero y saludo al señor, al licenciado Ramón Fermín Cruz, abogado del de señor Marino Ernesto Morán, regidor aquí presente, al igual que el señor Ramón Arias, regidor también, o vocal, como se le llama, en la Junta Distrital. Buenos días, bienvenido a De Mañana. Cuéntenos en qué se basa la denuncia de ustedes en ese supuesto desfalco. Buenos días, honorable miembro de, de mañana, conductores de, de mañana, Francis, Raquel y Fulvio, eh, Honorable Licenciado eh, Moya, eh, distinguido colega vocal Ramón Arias, Pueblo Franco Macorizano, eh, buenos días, eh, buenos días eh municipio de Senoví especialmente, darle las gracias a ustedes por, por en esta mañana y de mañana Sí. permitirnos entrar a cada uno de los hogares de, de esta región nordeste y de este municipio de San Francisco Macorís, especialmente eh, de nuestro municipio de Senoví. Fíjate, eh, nosotros los vocales de la Junta Digital de Senoví nos sentimos altamente preocupados por la forma incorrecta que el director Jorge Elizadiva ha estado eh, ejecutando el presupuesto de ese de esa Junta Digital de Senoví. Nosotros, desde el inicio, él arrancó mal, la gestión arrancó mal, a la que yo lamento mucho decirle que yo pertenezco, porque llegamos aliados. Usted es el presidente del yo Consejo. Yo soy el presidente del Consejo del momento. Llegamos aliados, ¿verdad? Partido Reformista, que con orgullo represento en Senoví, eh, presidente del partido y vocal por mi partido por mi glorioso partido y me avergüenza <coughs> formar parte de esta gestión por, la, por una serie de irregularidades que se están efectuando el, desde esa junta municipal por parte del director eh, desde el inicio los primeros no los primeros 100 días los primeros 200 días allá no se pega un clavo y bueno, se hizo una retimación, Francis, tú que eres okay. muy conocedor de esta situación, porque has sido regidor y tu profesión también te permite manejar a tiempo completo la situación. Eh, desde el inicio, en lo, no los 100 días, los 200 días. siete Teniste 100 días de más. 7 meses sin clavo un clavo, haciendo tonterías, cositas, pero si tú sales a hacer un inventario de qué se hizo con... 17 y pico millones de pesos que se usaron en esos siete meses, tú no encuentras que tú puedas parpar con tu mano una obra, ni siquiera una obra menor. Y ahí comenzó la situación de nosotros, los vocales, a dudar de que habían eh, cosas incorrectas, vamos a llamarle. Eh, y empezamos a pedirle informaciones porque se hizo una reestimación Tú sabes que se recogen de todos esos clasificadores que él no se llevó a usar dinero, se le inyerta a los clasificadores que están en rojo eh, para seguir, eh, eh, culminar el año con felicidad. Bueno, pues en esa retimación lo primero es que nos reporta 124 mil pesos por sacar un árbol del río Cenoví con una grúa prestada del INDRI. Oye bien... Bueno, eso me, me llama la atención. Hablo con la persona que estaba... De ¿Y el frente. Consejo de Vocales? ¿Votó por esa reestimación? No, es que presentó eso, es lo que dio fue un informe. Él no, él ha estado ejecutando, él eleva tuti constitución. Él reconoce ese órgano, eh, ese, ese órgano fiscalizador Pero Pero Morán, y, algunas, y, y obras, algunas obras se han tenido que hacer en Senoví, eh, la hacen ingenieros... ¿Participan ingenieros en esas obras que, que, que se han hecho? Mira, es una de las faltas graves, Fulvio que él ha cometido. Él mismo, adjudicarse las obras ¿Cómo? ¿Cómo en hace? Si, Arriba de que no han sido licitadas, él mismo es que la hace las obras en calidad de ingeniero. Y nosotros, como vocales, le, le hemos llamado, nos hemos reunido, nos reunimos en varias ocasiones, no. un año y ocho meses... Pero en los proyectos él pone el nombre de él como ingeniero no, ejecutor de esa por, obra. Claro que tú sabes que no lo va a poner, pero... Nadie en Senovia ha visto un ingeniero en una obra de esas. Y tú sabes que eh, de rigor tú coges y hace un primer desembolso de una obra y te va con la comunidad y entrega ese cheque al ingeniero que va a efectuar esa obra. Y nosotros le reclamamos. Eh, ¿Y a nombre de quién salen esos cheques? Bueno, aquí tenemos una relación de tetaferro. Mira claro. mira a esa persona que a lo mejor es un, un honorable, una honorable arquitecta de aquí de, de, de San Francisco de Macorís. Y mira cómo salen cheques, incluso en el 2017, ahí hay tres cheques, que uno de, dos de 400. Aquí tengo por un monto de un millón A un solo ingeniero. A Al arquitecto Albania L. Camilo García. Que me gustaría es, tener contacto con esa persona. Usted no la conoce, no sabe quién es. No, no nosotros nunca no la conocemos, nunca la hemos visto, ni la ha visto un, un municipio de Senoví. Y, y las pocas sobritas que se han hecho, eh, bueno, un día oye lo que me dice, en un reclamo que yo le hago, mire, señor director, no le conviene eso, porque eso le puede traer problemas a usted. Dice, no se ocupe quien haga las obras, ocúpese de que se hagan las obras. Entonces, nosotros perdimos el control de la situación, porque eh, él inició una lucha de nular el consejo de vocales desde, desde el principio. Aquí, aquí. Él llevaba desaprensivo, Francis, a ofenderlo a nosotros y a cortear las sesiones. ¿Tú me entiendes? Para intimidar a, a, los, a los colegas vocales de que no fueran a sesionar. Y nosotros, en la actualidad, Francis, hemos tenido que sacar la sala capitulada del ayuntamiento. Nosotros estamos sesionando en las seis secciones de Senoví para hacer un levantamiento del presupuesto. Como cabildos abiertos. Cabildos están... abiertos, estamos celebrando... Para hacer el levantamiento del presupuesto 2019 participativo, ¿verdad que sí? Lo hemos convocado y no ha asistido a ninguno. Pero ¿por qué tuvimos que tomar la iniciativa? Porque no podemos sesionar en, en, en la Junta, porque eh, van dos o tres desaprensivos, pagos e incluso armados. Señor Marino, para que podamos entender, cuéntenos brevemente, porque usted sabe que el tiempo de televisión sí. vuela y no queremos que se pierda nada. Tengo una notificación en mi mano de fecha de junio 13, 13 de junio de este año. Está firmada por todos los vocales, los cinco vocales de la Junta Distrital, que están cons a consenso con usted. Claro que sí, claro que sí. Eh, todo lo bueno. Aquí Uy. estaban solicitando una serie de documentos, ¿se le entregó a ustedes? ¿Los documentos que solicitan? Nunca no entregó absolutamente Esta nada. ¿Esta es la primera solicitud que le hacen? Esta es la primera oh, solicitud que le hicimos. Ya, ya cuando, le, después de un año mandando oficio y verbalmente en las sesiones, pidiéndole las informaciones de que nos aclareciera alguna cosa y que nos presentara el consejo para fines de aprobación y regularizar la situación y nosotros hacer nuestro trabajo como parte de normativa Mire, fiscalizadora. Eh, ustedes hacen una, una acusación grave eh, o una denuncia grave, porque establecen aquí incluso una relación y yo quiero que me digan de a quién se refieren ingeniera, ingeniero Ramona Camilo, aparece en más de una ocasión, Elida Almonte en más de una ocasión y Roan A. Camilo y Ramona Camilo parecieran que son hermanos. Porque dice Camilo G, Camilo G. Tienen el mismo apellido, lo único que diferencia en el nombre y son ingenieros los dos, tanto Ramona como Juan. Estos son que ingenieros. Esos son ingenieros tetaferro que aparecen, no somos nosotros que hacemos la acusación. Es el informe trimestral que él ha enviado a, a la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas, ¿no? ¿Y él envía a la Cámara de Cuentas y a ustedes no? No, míralo ahí, eso fue la Cámara de Cuentas que me entregó un CD y yo imprimí, en Reynosa. Y eso, esa relación que nosotros hemos hecho ahí, le hemos sacado de aquí, de los informes trimestrales que él ha enviado a, a la Cámara de Cuentas. ¿Hay familiares también eh, trabajando en el ayuntamiento allá? Sí, aparecen familiares, sí. ¿Quiénes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, están en nómina, ahora no te puedo decir, pero nosotros también... Pero la, la, la Cámara de Cuentas... ¿Parentesco, hermanos, sí, primos? Eh, tío. Tíos. Sí. Eh, ahora mismo no tengo conmigo aquí la nómina, pero también no le entregó la Cámara de Cuentas. ¿Tienen cuenta, una no? estimación ustedes de cuánto es el monto del supuesto desfalco? Bueno, mira, así todavía nosotros estamos pidiendo las la pruebas ya fehacientes, porque estamos pidiendo... Eh, como ustedes pueden ver ahí, en esa, en esa notificación mediante algo así, que fue la primera, estamos pidiendo copias de los cheques, ¿verdad? Del, 16, del 2016, del 16 de agosto hasta la fecha. Uh -huh. eh, estamos, una serie de, de necesidades que son las que van a complementar. ¿Ustedes se han dirigido a cuál es el estamento de la justicia? Eh, Contraloría, Cámara de Cuentas, incluso yo soy presidente regional de Adoba. Eh, a, pusimos en causa a DOBA Para que interviniera Pusimos en causa a Fedodín, Que es la asociación a la cual él pertenece Nadie ha puesto aten prestado atención Y en última instancia tuvimos que Bueno, pues buscar eh, Este consejo de abogados eh, Representado por Silvestre Abreu eh, Ramón Orlando Justo eh, Ramón Fermín eh, Cruz Moya Que nos acompaña eh, En esta mañana que, eh, quiero preguntarle a, a al colega Moya, usted como, prof, como representante del Consejo de Vocales, ¿qué primeras acciones han tomado ref, eh, respecto a esta situación de denuncia? Mira, muy buenos días. A raíz de que los concejales se acercaron a nosotros, basta primero decir que yo estoy representando al... Estoy representando a ellos por sí por el licenciado Silvestre Abreu Gómez y por el licenciado Ramón Orlando Justo Betance, que Bien. somos nosotros tres los que hemos sido apoderados para manejar este proceso. Ellos nos llevaron un sinnúmero de documentos. Cuando analizamos ese, esos documentos, nos dimos cuenta que existían informaciones muy chocantes y que daban traste a que algo and, anda mal. Porque no es posible que se hagan pago a suplidores no pidiendo los cheques a nombre de los suplidores, sino es pidiendo los cheques a nombre de personas particulares de para que se paguen esa deuda. Y en investigaciones que se hicieron, y vamos a poner un ejemplo, la bomba de Cenoví, La bomba de gasolina Donde él se suple de combustibles Los cheques que debían ser hechos A nombre de la bomba No están hechos a nombre de la bomba ¿A nombre de quién? Los están hechos a nombre de particulares ¿Cómo, ¿Como quién por ejemplo? Por ejemplo ellos están ahí los nombres Pero en el caso particular No recuerdo bien pero están los nombres Cuando nosotros nos dirigimos O ellos se dirigieron a la bomba El, el administrador dice que esos cheques no han entrado allá porque van y le pagan entonces en efectivo. Van y le pagan en efectivo. Le hacen el nombre a, a hacen el, el, el cheque, cheque a nombre de Juan y bueno, le pagan y Juan, la vamos a cambiar. Ha habido represalia no con se los empleados de allá. ¿Cómo se justifica déjame raquer, eh, excúsame la ¿Qué lógica eh, tiene déjame eso? Explicarle, déjame explicarle. Déjame explicarle un poquito más detallada que yo manejo mejor la situación de la bomba. Mira. Esa relación de, de, de, que son 11 cheques fue un muestreo que hicimos de de esos trimestrales que, que ustedes uh -huh. tienen ahí. Que le dio la cámara de cuentas. Sí, que me entregó la cámara de cuentas. Nos sentamos con el administrador de la bomba a conciliar, francis uh -huh. Mira, ahí hay 11 cheques. ¿De, y de 11 eso, meses? O, no, o no, que lo cogimos diferencia. de ahí, de meses diferentes, no importa cualquiera, a conciliar con, con, con, con, el, con el administrador de la bomba. Expresa, no Marino Morán, ¿no? Quede claro, el administrador de la bomba que ninguno de esos números de cheques que fueron dirigidos a, a, a la, la estación de Saco Senoví mediante los trimestrales dice que fueron a la bomba de estación de Saco Senoví, pero... A nombre de ellos, de la bomba. No sabemos si el cheque está a nombre de la bomba. Es imposible estar a nombre de la bomba porque un cheque... Pero en el informe se justifica como pago de combustible. Sí, eh, lo reflejan los trimestrales, como que están destinados a la bomba, pero no han llegado a la bomba. ¿Y se le debe a la bomba? Claro, no se, se le debe? debe a la bomba. Pero Quizá están al la día. situación es la siguiente. ¿A nombre de quién están los cheques? ¿Dónde están los destinos de esos cheques? Nosotros estamos pidiendo copias de esos cheques. En la última notificación que, que se le hizo, donde nosotros no querellamos estamos pidiendo. Eso, mira, eso, eso fue en esta semana pasada, que nos sentamos con 2 el amigo. Dos millones, 134 mil hacen eso. Eh, dos millones. Póngaselo ahí. A, a, a, eh, dos millones. Y esa Junta Distrital recibe alrededor de 2.4 millones 2.4 millones. Eh, Ramón. ¿Qué ha pasado, eh, qué cantidad de empleos de, de empleados hay allá y si ha habido represalia con los empleados? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, muy buenos días buenos a días. su programa, eh, que es muy, muy, muy, visto en, en nuestro distrito. Sí, fíjate, nosotros hemos venido viendo la situación y no fue por falta de consejo, porque al, al director lo aconsejamos en bastantes ocasiones las, cosas que él estaba, las decisiones que estaba tomando que no era la adecuada. Lo primero que empezó fue bajándole los, los sueldos a los empleados. Allá el sueldo, ahora mismo, en este mes, eh, que pasó? Que lo, lo averiguamos ahora en este mes. Sueldo de 1.400 pesos y de, y, y de 900 pesos a obreros. Cuando ese, ese sueldo ¿De lo dejaron... ¿De cuánto? ¿Cuánto era el salario? Antes? El salario era de dos mil, dos mil quinientos, mil, siete mil. ¿Y le bajó a mil 1400. cuatrocientos? 1400, eh, Con el mismo horario y la misma Todo. Tengo copia de cheque allá. ¿Quién eh? es Karina es Karina Hernández Tavera? ¿A qué se dedica allá? Esa muchacha era eh, secretaria del consejo y aparece encabezando una nómina... De ahí en el en, en 37.803 Sí, entonces lo hace Ella lo por, cobra por la, por la cuenta de educación, salud y género ah, que sí? Que eso, oye ¿Pero eso lo... que es el salario de ella o bueno, es un dinero que administra? Nosotros para... queremos saber cuál es no la situación sabe. Nosotros no sabemos Porque vemos, y no solamente Karina Porque te voy y... a decir algo viendo este, este nivel de salario 37.813, si me está viendo, no, no, porque él llega muy temprano al ayuntamiento, el municipio cabecera que recibe eh, más de 10 veces eh, lo que ustedes eh, reciben, uh -huh. el secretario, si tuviera este salario, viera la gloria, <risa> aquí, sí. obviamente que venimos arrastrando una falta de pero entonces de, de política de salario pero dígame entonces ahora para una última pregunta de esta Carolina Reyes Paulino que gana lo mismo Mira, Carolina Reyes Paulino ya es una ex, -ex empleada esa era asistente de secretaría del consejo y asistente estando yo aquí en, en sala de espera y gana lo mismo que la secretaria era sí. asiste, él asiste oh. a la secretaria del consejo yeah. y ella conciencialmente me escribe por whatsapp estando yo en sala de espera preocupado por esa situación. Esa muchacha es abogada y ella me, me, me pidió ahora que ella necesita eh, copia de eso. Y dije, claro, con, que con mil amores, eh, mal, no, puede. no hay ningún problema. Pero estamos todos sorprendidos con esa situación. O sea, ella en entiende que no, o sea, es falso según ella, que no manejó eh, ese recurso. Nunca, ella, ella reconoce claro. que ten, es una nómina. No dice... No, nómina. Vi, dice aquí. Dice eh, yo que, quiero que me... presenten por favor. Okay, ella es correcto, supuestamente okay. está encabezando una nómina. Supuestamente. Sí, el, Nosotros yeah. estamos muy preocupados Ni por eso ella la, sabe. La, No, ella no sabe de eso. Ninguno no sabe de eso. ¿Dónde Oye, Fulvio, ninguno sabe de es eso. Es una relación de empleados que aparecen encabezando nóminas desde el 1 de diciembre del 2017. Sí. Hasta el 31 y y de diciembre. No primero. saben de eso. Ninguna de, de eso. Ninguna de eso. Que quede y claro, y salud. los abogados lo saben. ya Pero de cuenta estamos mostrando en pantalla, por favor. Número de cuenta, la fecha, el beneficiario, tipo pues eso de gasto, es grave. número de cheque. Tiene grave, mucho sentido que ustedes hagan la aclaración pública. Yo no, yo, mira como yo estoy, no, yo no duermo. <coughs> pues sí, Fulvio. Eh, por el compromiso que tenemos, escúchame, eh, vicepresidente. El compromiso que nosotros hemos asumido con la municipalidad de Senoví de de dirigir esos, esos destinos, de esos fondos, hacia donde tienen que llegar nos tiene preocupado nosotros, el novino puso para eso nosotros. Claro. Pero él nunca consideró, lo primero que dijo fue que re, los regidores eran botella y que él no necesitaba regidores ah. para dirigir esa esa junta. Siempre, y lo ha demostrado. Siempre pasa, los alcaldes no entienden. Eso es en que lo que lo aprenden. Ok. Ramón Arias, ¿puedes continuar con es que Bastante. En la actualidad, siento sí. la actualidad, todavía, en ahora en la nómina actual, hay wow, una yo, yo nuestra en que está encabezando esta misma nómina. Entonces, ¿qué es lo que no, nosotros no, no hemos eh, visto? Que la, la cantidad de dinero que tienen esa nómina es lo que cobramos el Consejo. ¿Pero qué pasa? Aparece repetió eh, dos meses. Dos veces en un mes. Yo quiero trabajar allá, llévenme. Entonces, esa parte, lo de la bomba, el cheque 520 del Banco de reserva aparece con 500 40 mil pesos un pago a la bomba 50, 582 mil pesos 582 mil perdón si está aquí en la, en la relación entonces la son 918, cosas que la Cámara ¿tú? de Cuentas que no ha entregado ¿Qué? esos trimestrales la 918, 3, y dice el no, administrador no, de bomba que, ese, que no ha no entrado 582 mil pesos y cheque 520 ¿Con Pero qué fecha? ¿De qué fecha ese cheque? Eso, eso está de los trimestrales del 2017. 2017. Y dice ah, el administrador de la bomba que no ha entrado. Que no ha cheque. entrado ese cheque. Entonces, bueno, ¿qué pues Jorge y iba a tener mucho por qué ¿Qué que pasa? Explicarle. Que el de, de compra allá. está ahí también en nómina con un cheque eh, de, de, de obra menor. No puede porque es que el de compra. Y, y ese, usted pueden hacer una encuesta en Cenoví y, no, y pueden preguntar si un ingeniero han visto mm. haciendo una obra. Es más, en la revista no está un ingeniero entregando una obra. Entonces, viendo eso, no tuvimos que tomar decisiones porque se nos por encima de nosotros esos recursos que hay. Ahora que mencionas la revista precisamente ahí, sentado donde están ustedes vino el, el director de la Junta Distrital de allá, señor Saliba y presentó revistas, y presentó informes, sobre todo de evidencia de cada una de las obras que ha realizado. y Son muchas las obras. Ah, pero una pregunta. Allá hay bebedores también. Bebedores, parece. Dice Bebida. Carmelo González bebida para para persona dos mil pesos pero o hay o mucho dan de un apoyo a personas para que beban para que tomen alcohol dos mil sí está todo ahí entonces lo que debe ser un ah pero qué bonito de, bueno le eh, iba a tener que DM, DM, eso. no pero de... tal vez medicina que beben pero para perso... bebida para persona dos mil dos mil dos mil dos mil alcohol tú sabes a qué se me parece esto Francis a cuando llegaron los españoles aquí a recoger la madera preciosa que quedaba y el oro. Ahí, ah, ahí han recogido cuenta por cuenta, eh, eso hay varios cheques por concepto de ayuda que no han llegado a su destino. Amado y y hay cosa más grave, Francis, que debo de decirle por aquí, y que nosotros estamos investigando, que supuestamente esa persona monta cuatro y cinco empleados y coge para los bancos a cambiar cheques. Le da tres a uno, le da tanto a otro. Y eso lo estamos investigando nosotros. Y ellos prestan su nombre. Lamentablemente. Y lo usa grande, y no vice. le da un centavo. Y también hay informaciones de los municipios de Cenoví que de tarde se paran en la estación de Saco Cenoví a hacer vales y a sacar dinero en efectivo de ahí. Y ya han testimoniado empleados que se han ido de la Junta, que hoy son prestamistas, de la Junta no, de, de la Estación, que había anoche, dame 15 mil, pónselo al camión blanco, dame 10 mil, pónselo a esta cosa. Oye, son, son cosas graves, son faltas graves. Ha violado el artículo 21 y tú conoces de eso, de la 176. Pues mira, de, yo te voy a dar un yo dato. Yo lo siguiente. óigame esto, yo le voy a dar un dato. Bueno. Félix Rodríguez hoy está condenado a ocho años. Y te puedo dar fe y lo tienen las cámaras de cuenta que no hay uno, una acción de ese tipo en su gestión. Eso decía. le va a tocar más. Uno de nuestros abogados decía, pero ven acá, nosotros nunca habíamos tenido pruebas tan fehacientes como esta. Y oye, eh, pero nosotros. No, Miren, nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? En esa última notificación, copias para afianzar eso, porque nosotros nos vamos a. ¿verdad? Marino, ustedes todavía no tienen evidencia de nada de lo que han dicho aquí. Bueno. ¿Tienen o no tienen? Nosotros. Bueno, solo, solo esta relación Lo, de nómina que le entregó la cámara. Solo eso. Esos son los trimetrales que él mismo sí, envía. Pero evidencia a la cámara. de factura y eso, absolutamente ah, no, nada estamos tiene. Estamos en esa fase. Eh, a Entonces. través del departamento de libre acceso a la información. Nosotros Correcto. usamos la ley y le solicitamos a él Todo. pruebas específicas. Y no le han dado. Dame nada. copia del cheque número. ¿Pasaron tanto. los 15 días? No, dan, no todavía no me no pasado. Ya. Dame copia de tales factura, de estos cheques. Para nosotros entonces, cuando toca el momento de la concretización de la querella que se depositó por el Departamento de del departamento de la, de, de la Corrupción, el PECA, el día primero, ya nosotros la depositamos con esos elementos. Ahora el día inicial, primero de noviembre. El día primero de noviembre. Ya está Oye. solicitando entonces... Yo no entonces, pregunto porque sentado donde ustedes están también, Gerson Lizardo, condenado a cinco años ha dicho que en el desfalco del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís no se ha podido probar los 400 millones que dice el PEDCA. Ustedes están haciendo una denuncia, entonces tendrán que probar. Bueno, pero si Gerson dice que no se ha podido ha probar, una condena. está mintiendo porque él sabe que en dos tribunales diferentes se le ha probado que hubo corrupción en ese ayuntamiento y, y por eso están condenados. Es precisamente por eso. Y no es a nosotros ni es a ellos que les corresponde aportar las pruebas. En materia de corrupción, al que les corresponde aportar las pruebas a es a él, a Jorge. Y él es el que, es el que tiene que decir, no mire, la este, prueba cheque, de transparencia es su este cheque, si bien se hizo a mi nombre, nosotros les pagamos en tal fecha a la bomba o le pagamos a la ferretería. Eso es lo que él tiene que decir, lo que él tiene que probar. En ese sentido, él tendrá entonces que bueno. probarle a los tribunales si es verdad que todo lo que él mismo informó y, di y dice en esos informes, porque no. nosotros lo hemos sacado de ahí. No, Ahora, no. lo que pasa es que la Cámara de Cuentas no, a ellos no le dio las copias de los cheques porque él no la ha mandado para allá. Bueno. Ahora, nosotros sí va a tener que entregárnosla, porque si cumplido el plazo de los 15 días, nosotros entonces acudiremos a los tribunales si él no nos da las informaciones y él tendrá. Quedárnosla. Porque es obligado que tiene que dar. Muchas, gracias. No, muchas Míramé, gracias. antes de despedirme gracias, de ustedes, gracias. ha tomado una acción hoy, ha convocado una rueda de prensa en la, en la Junta Municipal de Senoví y está convocando a todos esos empleados. Sí, ya no llegó la invitación. Exacto, ha convocado a todos esos empleados que ha cancelado y que dicho, sea de paso, todos los que entraron por el Partido Reformista, todos los que entraron por el PRM, en esta semana fueron suspendidos. Ya. Y quiero decirle desde aquí, que ese cuchillo que él está afilando es para él mismo Bueno, bueno gracias al licenciado Ramón bien, Fermín Cruz el abogado, gracias al señor Marino Ernesto Morán, vocal y también a Ramón Arias, vocal de esta Junta Distrital de Senovino. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De mañana, quédese con nosotros